Hola, ¿qué tal, amigo ucraniano, amiga ucraniana? Estoy aquí con el Voz teniendo una plática bastante cotorrona, ¿eh? como siempre. Sí, pura pues, mamada. <risa> y yo quisiera preguntarle al Boss, ¿qué te motiva cuando escribes? ¿Te lo imaginas, es algo que ves, lo vives, qué pasa? No porque ese ese proceso es como un misterio ¿no? para todos Pues es, yo no, no tengo el oficio, a mí me, de verdad me tiene que llegar el madrazo O sea tú no eres ¿no? de los que se siente y dice voy a escribir y me siento ya no. Puede ser pero es forzado, es tarde, estás ahí, sí, sí de repente te llega pero no, no Es más chido cuando pues estás eh, haciendo lo que sea, haciendo lo que sea y de repente mmm, como que te llega Ay carajo ¿no? Pues yo porque estás haciendo algo te lleva un proceso mental ahí y te llevas cierta cosa que no era una emoción puto? y lo tienes que mm. aflojar, soltar ahí y luego hasta puta que estaba, estaba bien chido y se me olvida, cabrón por eso siempre tengo libretitas por todos lados y ahora pues con el celular la mano de un cabrón cuando y que me pasa a veces cuando voy manejando y se me va a olvidar y se me, se me olvida una notita de voz yo soy prudente, cabrón eso chico hay, hay pendejos ahí casi escribiendo su vida ahí, los cabrones manejando las 120 y, O las viejas que van con la pinche cuchara y ahora aparte van mensajeando, cabrón Dices, no manches con la lengua agarran el pinche volante, aunque sea, cabrón No sabes con qué lo están agarrando ah, no, no, sí. Pues es así, para mí es así Entonces, este, no, no es... ¿Crees que exista eso de es un proceso íntimo en el que yo tengo que estar en un ambiente... La... Bueno, o sea, a lo mejor habrá... Oye, este, que sí, ¿no? Muy emocionales... Muy... Yo no. Yo soy sensible. O es muy... este en... O se cabronan. Me... No, no soy... Soy como muy, muy entonces, pero eso sí, cuando, cuando me suelto o algo me... y sobre todo cuando me suelto del estómago, ¿no? me pega algo. No, no, así soy, no no soy muy, este pues así, este de, de, de emociones desenfrenadas. ¿no? Pero cuando me siento a escribir, pues sí, sí, me salen mis sentimientos. Te vas como gordo en tobogán. Así es, chiquititas, <risa> nalgas. O no, cuando te trae una nalguita ahí, por ahí, ¿no? Es escribir tocho, ¿no? Topo. Luego hasta faltan palabras, ¿no? Que no, no me digan que no les ha pasado. Que tú dices, hija, no se deja, cabrón. Y ahí estás, cabrón, ¿no? Y es cuando sale todo orcio, ¿no? ¿Tú nunca le has aventado a los perros a una vieja con una rola? Ay, por supuesto. Sí, yo creo que eso es entre músicos, es común, ¿verdad? Sí. Y hay mujeres a las que les encanta, ¿no? Sí, hay. Oh, Ay, es que les escribí, yo escribí y otras. que es que... No, a todas, a todas les encanta. <risa> <risa> no, también eso de la escritura también a todas les encanta. Además más que pues, si no le gusta a la pinche vieja, pues aunque le hagas, este, no, que le hagas un monumento Una escultura, sí, ¿no? te la vas a pelar pero no, de que les gusta, les gusta otra cosa que agregar, amigo? Pues nada, que se suscriban, que vean a ver si es cierto que estamos diciendo Que metan a ver, pues no les gusta, pues le quitan Pero no, espero que si les guste, que le den <risa> likes y, Si no habían visto los pinches pelones que dicen muchas pendejadas Pues véanlos, véanlos suscríbanse para que les avise la campanita y que... Y ya están los pelones diciendo pendejadas y este... Y ¿Sí? les puede llegar que estamos estrenando música, porque a lo mejor decimos pendejadas, pero ¡ah! ¡Qué música componen estos pelones! Así cae! lo es. No es que yo <risa> lo diga, pero... <risa> sí es. Perfecto. Pues ya sabes, visita www.cranion.com.mx y nos vemos en la que sigue. Pórtate mal, cuídate bien, nosotros somos... ¡Cranion, el poder del rock! Yo soy el muñeco y el boss. El boss. Y nos vemos en la que sigue.